Pensar en cinco preguntas. Cada quien en su cabeza va a pensar en cinco preguntas que le gustaría hacerle a alguien, a cualquier persona. Incluso si se imaginan que les gustaría hacer como a su personaje favorito o a su ídolo o lo que quieran, a esa persona quieren hacerle esas cinco preguntas, puede ayudar también. Y piensen, cuando las tengan, van levantando la mano para saber que ya están. Cinco preguntitas solo para ustedes en su cabeza, no necesitamos compartirlas ahorita. Ahí vamos a, estamos trabajando algo de memoria. Si no, ahí vayan, vayan buscando, si no las tienen todas, vayan buscando en el transcurso. Se llama el reportaje, ¿Por qué? porque van a unirse en parejas y van a hacer estas preguntas a su compañero o su compañera. Una vez que tengamos esas preguntas, vamos a hablar de nuestro compañero o de nuestra compañera como si estuviéramos en un reportaje. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Entonces el uno con el uno, el dos, tres, dos. ¿El música popular? es el No, fíjate que solo practico como instrumento mi voz, pero un instrumento, aparte de militar, no tuve la suerte de aprender eso. ¿De, qué? de que vamos a hacer el reportaje todas estas personas tienen que reportar tienen que decir a modo como si fuéramos reporteros de algún canal de televisión de radio de lo que quieran así super así bien seguros sin titubear bien presentes sobre la vida Nosotros, compañero o compañero ¿sí? sobre la información entonces en el caso que se nos olvide algo. Impresante. Exactamente. Se dirigen al público. Sí. Entre otras noticias, al futbolista Wilder, pues les cuento, les traigo chismes de él Les cuento que les gustan mucho los sabores dulces, así que atentas chicas Porque a los que les gusta este futbolista ya saben cuando le quieran regalar algo Cuando se lo encuentren en algún lugar, le gustan los sabores dulces Imagínense que les encanta el helado, cómo no, si es un sabor dulce riquísimo Yo, a conocer a Edwin. Edwin es un buen hombre que a él le gusta, ya a pesar de su edad, ¡Caramba! Sí. A su familia, solo pues, comparten todo, todos los días, aunque es, trabaja de noche, muy de noche, de lugar tipo 11 de la noche, llega a su casa y comparte. Escucha todo tipo de canciones. Es fascinante este hombre. Si ustedes llegan a compartir, más una canción, aunque sea de niño, él se los va a escuchar. Les va a dar like en Facebook. Para formar a más jóvenes, porque él no quiere quedarse solo como del teatro, él quiere compartir y expandirlo a todos los demás jóvenes. Gracias chicos, los espero en mi próximo video. Adivinen que en esta ocasión les traigo algunos datos interesantes sobre la famosa cantante de aquí de Guatemala, Julie. Así como casi todos la conocen. Es algo que quizás algunas cosas ya lo sabían y otras cosas que, que no todos conocían, pero quizás les querían saber. Bueno, la primera es que nació en Santa Cruz del Quiché, quizás eso sí ya lo sabían algunos, ¿verdad? ¿Alguien de aquí conoce a Ismael Castro? Ninguna, ¿verdad? Bueno, ¿alguna chica que le guste los paisajes? Que me levante la mano, por favor Bueno, hoy es tu oportunidad ya, ya que tenemos a Ismael Castro acá ¿Sabes por qué? Porque vive a las orillas del lago de Amatitlán Entonces, de ahí surge una idea de que porque... Esto es improvisación bueno, de las manos, por favor Ajá. mantengan su círculo más o menos no muy estirado, no muy encogido más o menos de buena manera, ¿qué vamos a hacer? vamos a intentar amarrarnos los nosotros. entonces ¿cómo va a ser esto? de nuevo va a ser con ojos cerrados, aquí es bien importante que nadie abra los ojos otra vez, otro ejercicio de confianza y de apertura de los sentidos. Vamos a intentar. Yo voy a dirigirlos un poco para que sepan a dónde ir y para que no se choquen así feamente. Yo voy a dirigirlos para que empiecen a enredarse. Cuando ya estén bien enredaditos, vamos a intentar desatarnos de nuevo, quedando en un círculo igualmente como están, ¿vale? No se pueden soltar las manos para. Ay, me suelta aquí para agarrar acá se pueden, tienen que desde ahí donde están ahora, así empiezan así terminan, entonces en el momento que se vuelve un poco apretado el asunto tienen que agarrarse bien de la mano de sus compañeros y sus compañeras, ok cierren ojitos Respire. siempre la respiración mucha, levantamos levantamos, levantamos y vuelve, metes por aquí no esperan, voy a salir, sigue caminando y vuelve sigue caminando, lleva a los demás, si necesito agacharme, si necesito moverme, me agacho tengo que entrar ahí, entren entren, entren, entren cuidadito y por ahí vente direccionando hacia acá ahí se para ahí sale, entra el último ajá, ahí se detiene quédense ahí ok usted lo mismo, suavecito camine en medio de sus compañeros, sus compañeros se tienen que abrir, levanten manos, agache cabeza, agache, usted no, usted no. Agache, agache, agache, agache, agache. Ajá. Cuidado, agárrense fuerte. Siga caminando, espere, espere, siga caminando, espere, espere. Ahí ya no puede pasar usted, ahí quédese. Ajá, ahora usted. Aquí, vamos a ver cómo podemos hacer. A ver, Ivonne, más para allá. Y vamos a intentar entrar. Levanten acá sus brazos. Levanten aquí también. Ahí quédense, no se muevan. Y bueno entra. Solo muévanse si sienten que los jalan. Solo muévanse si sienten que los jalan. Mete cabecita. Métase, métase, joven. Agachas después. No, pero... De reversa, ah, ahí estamos. Ahí, traten de relajar porque si sí vamos a estar un poco torcidos. Y una vez les digo, aquí, aquí, usted, aquí con cuidadito, ahí los bracitos que yo sé que ya están bien chiquitos se mete por aquí. Métase, métase. Si voy de reversa me voy agachando, me voy agachando. Métase por ahí por donde pueda. Los demás tienen que ceder. No me suelto. Cuidado con los brazos de mi compañero. Meto la ay, naveza. Ay, ay, ay. Sí, ay. Pero, ¿cómo? Sí, así. Exacto. Ajá, me voy acomodando. Si necesito extender un brazo. Es, eh, cuidado, cuidado. No me suelto así. Ahí me mantengo. Ahí, el brazo de mi compañera. Ay ay, ay, ay, ay, ay, ay. Mejor así sí. A ver. Bien. Cuéntense, cuéntense, júntense. Así se quieren más. No importa que hablamos mal, no importa. Ahí estamos. Usted yo la quiero enredar más, pero no se me deja a ver. Entonces aquí solo separamos tantito. Usted va a venir acá, va a meterse por aquí. ¿Cómo estamos ahí? ¿El brazo de la otra compañera todavía buena. Sí. Muy bien. Usted se me gira aquí y ahí estamos. Muy bien cerrados. Y ahí, con cuidado y con ojos cerrados, respetándose, cuidando el poco del compañero, si me estiro, o sea, no me voy a estirar así de jalón despacito, van a irse desenredando, no se sueltan de las manos, busquen desenredarse poco a poco, busquen una manera, colaboren, tengo una iniciativa, pero yo puedo guiar, pero puedo dejarme llevar. No solo guiar y guiar y guiar. Si siento que me mueven, me dejo llevar. Si siento que está perdida la cosa, tal vez busco dirigir, pero si no me hacen caso, me dejo llevar. ¿Cuál es el problema? Voy a ir desenrollándome despacio, despacio. No hay prisa, tenemos toda la tarde para desarrollarnos. Por aquí yo estoy, significa que está la pared, así es que extiéndanse un poquito más para allá. Eso. Eso. Despacio, muchachos, empieza pues. Eso. Vayan extendiéndose, extendiéndose, extendiéndose, extendiéndose. Respiren. Y cuando exhalen, abran los ojos. Mírense. ¡Lo lograron! Felicidades muchachos. Son un buen equipo.